Está hablando de que se va a dedicar una canción a una gente aquí, no sabemos cómo es, yo no quiero verme involucrado en este la de set, los pingüinos? Eh, <ríe> la dedicado, <ríe> dedicatoria de Camila Hacia el Pinto, que quiso venderle hielo a los pingüinos. <ríe> desahógate, Camila. No. Espérate. Cuando él llamó por cámara, ¿vieron playa ustedes? ¿Eh? <ríe> y a mí le dijo, no, yo no voy a buscar esta canción, ahí sí me voy a, a llamar, pero yo no voy a, a llamar, hermano. Bueno. Ahí, oye, Pero cuando él llamó, ¿ustedes eh, vieron playa? Yo vi piscina. Ah, no, no, estaba ahí un amigo de él que tiene muchas piscinas. Eso así. Señores, eh, nosotros hicimos un comentario ayer eh, sobre eh, la muerte de Chantal Jiménez sí. y sigue surgiendo. Ha sido tendencia, lamentablemente, esta joven después de su muerte, por parte de, de su pareja que también... Eh, se quitó la vida desgraciadamente porque tenía que dejarse la vida para nosotros meterle 30 o 40 años indignación de Manny Ortiz sobre el caso de Chantal Jiménez vamos a ver la declaración este caballero eh, ahora mismo está viral no sé si eso era lo que él quería pero es, es muy desagradable eh, ver eh, que un comunicador eh, se exprese de esta manera de una difunta. Yo pienso que, que debe haber una consecuencia que traiga este comentario de este Manny Ortiz, nunca lo había visto, eh, seguro tiene su programa en las redes, pero yo creo que para usted buscar un sonido debe ser por su talento. Sí. El talento de usted impulse su programa, impulse su blog, impulse su video, pero no con una persona que ya, está muerta, eso es muy desagradable, no se le ve ningún chiste, si es amanerado, si es homosexual, si es lo que sea, eh, no le quedó bien al, al caballero Manny Ortiz hacer este comentario de esta persona, Chantal Jiménez, no importa lo que ella era, aquí lo que estamos debatiendo, que no se le puede quitar por ningún motivo la vida a nadie y a una mujer menos, si usted no, por razones sentimentales, usted no puede estar, como dijimos ayer, eh, con una persona usted debe buscar ayuda psicológica o ayuda en su casa o la familia o algo uh -huh. este caballero debe no sé si espectáculo público eh, no sé si parte de la familia de Chantal, eh, no sé quién, pero deben sancionarlo de alguna manera y no que venga con un video ahorita pidiendo disculpas porque todo el mundo lo va a seguir ahora y, y está viral pues si eso era lo que él quería él lo consiguió pero ¿de qué manera? Acabando una joven que ha consternado, la muerte de ella ha consternado el país entero. ¿Me entiende? Entonces, lo, ¿qué necesidad hay de, de, de usted alimentar como, como esa mala vibra, haciendo esos comentarios? No se debe. No debe hacer eso. Si usted quiere servir a algo bueno, muestre su talento, que si usted gusta, si usted cayó en gracia, usted va a ser viral, usted va a ser un influencer. Pero ¿qué es lo que usted influye? El odio, llamando a esta difunta chapeadora. Ella puede ser lo que sea, pero ya ella murió. Uh -huh. Usted debe respetar como hombre. Porque usted nació de una mujer, no fue artificial. Usted nació de una mujer. Usted debe pensar en su madre antes de ofender cualquier, cualquier persona, cualquier mujer. Entonces, ¿qué es lo que estamos pagando con todo esto loco ahora mismo en las redes sociales? ¿Eh? dirá Galima, ¿qué es lo que estamos pagando? Que todo, todo el que quiere sentarse ahí, hablar, pluma de burro, se sienta. Y si hace virar porque el otro que lo está entrevistando inmediatamente tenía que ponerle el punto sobre el aire. Claro. Porque si viene aquí un hombre, o sea quien sea, hablar más de una difunto no ve, aguántese que esto no es para esto. Le apagamos el micrófono de una vez. Pero aquí eh, lo importante es ese viral que todo el mundo habla, ahora están hablando de él, pero yo quiero que los organismos que están pendientes a lo que es la TV, de censurar, que censuran una canción, que censuran... Deben censurar eh, eh, a este caballero a la familia de Chantal, eh, eh, hacerle un llamado o citarlo a una conciliación de que él tiene que respetar eh, la memoria de esta joven que se fue a destiempo por parte de un poco hombre, eh, por parte de un frustrado que nunca ha tenido mujeres y quiere que estén con él a la fuerza. Está bien que hay muchos comentarios de cosas que ella le hacía a él que no estaban bien, pero si usted ve que no le está yendo bien con su pareja, usted se siente usado o se siente burlado de alguna manera, eso es una señal, usted uh -huh. caballero, de que no quieren estar con usted. Si ella usa un cariño con una persona, usted descubrió eso. También hay muchos hombres que le gusta buscar y el que busca encuentra. Los teléfonos son privados. Está bien que hay una relación, pero antes de usted entrar a en esa relación, que lo hablamos ayer aquí, usted debe encontrarle la maña y debe también mostrar confianza. Si usted le da la confianza, como dijo un comentario del doctor Nastra, de tú y yo somos pareja, y yo te doy dinero. Mira, Camila, aunque tú no lo necesites, eh, tú vas a salir, vas para el cine con, con Ailén. Ah, mira, es mil pesos. Yo te estoy dando la confianza de que tú salgas para el cine. Pero tú llegaste al cine al otro día, no me salga escondido. Ah, yo voy para el salón y te hallaron un bar, como estaba hablando el doctor Nastra. Y que te llamen fulana, en esto, mira, ahí está Camila, está en el, ba en el baile de fulano, sabiendo que fulano te enamorado de ella, ¿tú entiendes? Son cosas que yo me voy a molestar. Y al tú llegar a la casa, acá fulana, pero yo te doy la confianza a ti. Claro, está, está mal por Camila de que haga eso. Entonces, las mujeres deben pensar bien para hacer las cosas, que de, de cualquier yagua sale tremendo lacrán. Usted ve ese, ni un arete tenía ni era bebedor, porque siendo que fue borracho que la mató, no, un tipo tranquilo, bajo perfil, sin tatuaje, sin cabello largo, porque aquí todo el mundo quiere ponerse loco con un uh -huh. tatuaje y con un arete, no tenía ni arete, ni tenía tatuaje, ni cabello largo, y la mató. Entonces, tanto el hombre como la mujer, ayer yo acabé el hombre, hoy vamos a concientizar a la mujer, a la jovencita, bonita, hermosa, que están subiendo ahora, que creen que haciéndole coro por dinero a un hombre, va a encontrar su felicidad y están buscando la desgracia. ¿No entienden? Si usted le cogió dinero a una persona que no quiere, que no le gusta, no se lo coja por más necesidad que usted tenga. Busca un trabajo. Usted sabe lo bonito que es que usted salga con su novia, Yo ¿eh? Usted busque una novia y, y salgan a comer a un restaurante y son 5 mil pesos. No, papi, toma dos mil. Es más, también toma. Entonces, por esta es la mujer de mi sueño. Que no, me, no explota lo mío. Pero hay mujeres, jovencitas, de 20, 21 años, que están subiendo ahora, que están bonitísimas, un cuerpazo, que salen con un hombre a conocer. Si llevan tres más, tres amigas más, entonces le dan a un wiki, le dan a una, una champaña. Entonces, cuando el tipo sale de ahí, lo que quiere es que le den lo de él. Porque claro. usted abusó. Conozca primero a ese tipo. Mira, no. Está bien, vamos a conocerlo Antes de salir a cenar, vamos a hablar, vamos a conversar, tranquilo. La perrería está, pero su perrería, úselo ya cuando usted esté con él. Ah, que esto que lo otro, ya cuando se sienta en confianza. Pero no demuestre que ese es el interés del dinero, porque inmediatamente a un sugar daddy, así que le dicen, uh -huh. usted le demuestra interés. Ah, no, comprame una pasola de la que ella tiene el tipo va a sacar su pasola ¿sí? porque le gusta a su mujer y tiene la posibilidad de comprarle esa pasola está bien entonces usted no la han tocado todavía pero usted tiene una pasola de 100 mil pesos y usted no, todavía usted no le da un besito a él entonces cuando él viene y manda, manda un mensaje o una imagen media caliente ay porque tú si eres fresco yo no soy así ah porque tú eres así para coger la pasola de 100 mil Usted sabe dónde viene esos 100 mil pesos entonces, hay otra fórmula para yo terminar el tema ahí mismo, que es la mujer que está bonitísima, que está hecha que o, o, o natural, bonitísima, que tiene su novio rico, que tiene su marido rico, pero tiene el del barrio, ahí está el error, entonces el del barrio, tú lo que le estás metiendo en la cabeza a él, que por su condición, que no puede darle lo, lo que tú necesitas, como dice la carta a esa Villalona, que no la leímos ayer, pero vamos a leerla ahorita, un ratico Entonces, el del barrio, lo que vive maquinando, cada vez que se da un trago amargado, estilo el men, y tú gozando, ahí ve las historias, que tú estás en Punta Cana. Ah, no, mi amor, yo me voy tres días pues, Semana Santa para Punta Cana. Y el tipo del barrio, lo que esté frustrado que no puede, porque se aman, se quieren muchísimo, supuestamente, o él esté enamorado de ella, y en la cama, el que le guste es del barrio a ella. Satisfacción sexual. Entonces, ahí que viene la desgracia. Ya cuando ella quiere quitarse, que se va a casar con el sugar daddy, ya quiere sacar inmediatamente, de un día para otro, el sentimiento del muchacho del barrio. Entonces, ahí viene el diablo con su poder, porque la gente está equivocada, que el diablo tiene su poder. Entonces, mente vaga, el tipo en bebida, en el coro, siempre aparece uno que le dice a él, pero fulana te soltó en banda y está con fulano, con una jipeta, una Cherokee Entonces, mujeres, aprende que te están matando. Todos los días, golpe, golpe, muerte. Entonces, debemos, las jovencitas, educarse sentimentalmente, emocionalmente. El destino está ahí, Dios le tiene a usted lo suyo. Pero póngase la pila, no le busque el problema a nadie. Que si usted se muere, la mamá suya no tiene vida. Aquel hombre que le levantó la mano, inmediatamente murió. Ahí mismo usted me va a dar el golpe. Inmediatamente murió. Si le dio un trompón, adelante la gente, ya no. Ya. Me mudo del pueblo. Ya con usted no quiero nada porque usted me dio golpe. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y estamos dejando que el tiempo pase. Se están matando uno con otro. Con esto le pongo fin al tema. Y Villalona, si estamos ready, después de la opinión de los muchachos, vamos a mostrar la nota de voz de, de, de, del asesino de Chantal que andan en las redes, después de la opinión de ustedes. Yo como mujer estoy de acuerdo en todo lo que tú comentabas, porque siempre hay que ver las la, la dos caras de la moneda. En el caso de la opinión del comentario de este señor, eh, como mencionaba, Néstor, me lo encuentro muy fuera de lugar, ya que no es bueno usted está mencionando ni catalogando personas ya lo que han fallecido. Si por cosas de la vida ella era de esa manera, no es el momento de usted sacar esas cosas a la luz. Como estaba mencionado Néstor, de que en su pasado y hacía cosas, o él también, de que como muchos comentan, ah, ya solo buscó eso, esto y lo otro, no es el momento de hacerlo. Hay que respetar tanto la memoria de ella como también lo de los familiares. Yo vi todos los videos, a ella yo la empecé a ver fue en Carlos Durán, cuando Carlos Durán empezó a hacer contenido con mujeres, de citas a ciegas y cosas así. Entonces, según lo que yo veía en audio, que se están comentando, ella tenía un tiempo con esta persona, y no sé, dicen la mala lengua y los videos que andan en las redes sociales, no lo digo yo, de que supuestamente él tenía familia, o sea, él tenía esposa e hijos, supuestamente. Entonces vamos a decir que ella era su embulle, y ella lo sabía. Entonces, no sé si era que supuestamente él iba a dejar a su esposa que tenía, ese iba a estar con ella, x, pero que ella ya estaba interesada en otra persona. Entonces, ya vinieron los problemas, los inconvenientes, las discusiones. Entonces, una de esas discusiones fue en la que se ha comentado mucho de que él le, le cayó a tiro. En eh, una primera discusión que tuvieron, que ahí fue donde ella puso la querella. Entonces ahí fue donde él se arrepintió, le vendió Villas y Castillas al padre de ella, diciéndole de que él no lo volvía a hacer, que él lo entendiera, que sí, que él estaba celoso de eso, lo otro, lo que se enteró de lo que le dijeron. Y, él, y el padre, tenemos una llamada. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, es Mao que le habla, honorable, buenas tardes. Bueno. Adelante, Mao Liberato, director de Deportes. Adelante, hermano. Mira, eh, con referencia al comentario que tú haces, yo tengo cuatro hijas, Entra, y cuatro varones. Oye bien, yo considero que donde está la clave de que se disminuyan estos actos que se están viendo es en la familia. Es en la familia. Porque yo te aseguro a ti que quizás no tengas razón. Pero mis hijas, la educación que yo le he dado en la casa, la educación que yo le he dado en la casa, es eh, para que casos como esa esa de esa, de esa periodista o comunicadora no se vean, no se vean porque se vio muy feo. Y yo, como hombre, te digo, y le doy un consejo a la juventud, que si se buscan las estadísticas, cuántas mujeres hay para cada hombre. No hay necesidad de tocar una mujer porque te haya pegado aquello que te conté. No lo hay porque más para adelante vive gente. Esa que se fue con el ejemplo que tú pusiste, que el amiguito le consiguió una pasola. No, no, no. Eso está en la educación que esa joven tenga. Porque esa niña que está al lado tuyo no haría una cosa así. Eso es... Te así? lo puedo yo asegurar. Esa que está ahí no lo hace porque tiene educación familiar, que es lo que conlleva que los, a que la, la vista no se te vaya con el dinero de otro. Y ustedes tienen un comentario muy aceptado, y yo los felicito por tu programa. Sabes que te voy a quitar 20 segundos, no llamo, pero eres mi regidor. Gracias, gracias, hermano. Ahí está el director de deporte, Mao Liberato, que, que es un ejemplo de, de, la, eh, de San Francisco de Macorís y del sector Pueblo Nuevo, que siempre iba dándole consejo a la juventud. Eh, ese ha sido el, el dato de, de nuestro amigo Mao y es la verdad. Cuando usted le inculca eh, valores. los valores a sus hijos, uh -huh. conmigo dicen que yo soy complicado con los hijos míos, porque malgara, lo último que me daba era con un tubo, ya cuando yo estaba cogiendo tuve yo nunca llevo una bicicleta de que prestar a mi casa. Es más, a las 12 el día yo nunca. Nadie puede decir que yo estaba en la calle. Porque a las 12 no se visita a nadie. Claro, claro, no. Tú sabes que una situación que siempre se, se ha hablado ¿Qué? de eso, de la violencia de género, eh, ese tipo de cosas, de, de personas que a veces adquieren un derecho por, eh, la, por la razón de, de, de, de, de, de pasar algo adelante, de, de, de dinero. La, mayormente siempre las mujeres. Eh, algunas están buscando los materiales en los hombres he visto en, en, en muchas situaciones donde hay mujeres que le dicen a otras pero suelta ese hombre porque ese hombre no te está dando nada tú me entiendes búscate uno que te que por lo menos te dé algo entonces eh, eh, están tan mal informando a las mujeres que quizás tienen un hombre que está creciendo junto con ella está haciendo las cosa, no tiene para darle en el momento pero quizás en un futuro ese hombre pueda eh, progresar y ese tipo de cosas, entonces hay mujeres que, que siempre están con esas cizañas no, porque tú tienes que buscarte uno que te dé que te pague el apartamento, que te dé para el salón mira, no te, ni te y para el salón ¿me entiendes? cuando la vamos jugando la persona que está con esa persona que quizás no le da para el salón está bien, porque ella quizás se puede costear a ella, no necesita sí, eso mm. entonces, muchas veces hay mujeres que malinforman a otras mujeres o sea, eso, sí. o sea, eso, eso se ve entre ellas sí, porque hay manas, porque si dicen mana. Hermana, pero ni para pa el salón te da ahí. Ay, no, así no. O sea, no es necesario que un hombre te tenga que estar pagando si no pueden en el momento. Hay mujeres, hay mujeres que entienden esa parte de los hombres que, que, que no puede hay mujeres que se costean todo su cosa y a un día el hombre le pasa algo le regala algo y se sienten bien pero hay otro hay, hay otro tipo de mujeres venenosas que quieren que quieren que obligado el esté con un tipo que le que le dé de, de todo y que estamos volando y que cuando nos juntemos en amistad mitad estamos volando de eso no porque fulano me dio tanto el fin de semana tú sabes me compró un perrito o ese tipo de cosas no eso no es vida eso no había. Ese es un punto clave el que tú dices de mal informando. Claro, Hay una. Tú ves todos estos. Tú ves todos esos podcasts que están subiendo desde así, tipo Carlos Durán. Uh -huh. mucho de esa edad. Hay una gran cantidad de mujeres que tú la ves diciendo, no, porque el hombre tiene que darte para esto. O sea, no, y una gran no. cantidad, una gran eh, población masiva de mujeres de cheque que van subiendo, como mencionaba Néstor, que se dejan llevar. O sea, que el que no me dé, o sea, yo con mi carita linda, sí. tengo que sentarme a que el tigre me diga a mí. Tú me tienes que dar tanto... Mira. De... Hay mucha falta de amor propio en la mujer. Y usted sabe trabajar y buscarse lo suyo. Y está dependiendo de un... Usted no tiene que depender de un hombre... Usted en su casa, hasta una cierta edad, usted depende de los papás de usted. Pero cuando usted ya es independiente, usted tiene cierta edad que usted ya está profesional, que usted trabaja, ya usted tiene que ser para adelante usted. E incluso estando con su pareja, usted tiene que buscarse lo suyo <risa> usted. Entonces, no depender del otro. le da, entonces el hombre exige, porque el hombre cuando da, el hombre cuando claro. da por presión, ¿no? Porque tú tienes que darme, entonces el hombre exige con presión no tú tienes tú tienes que darme porque yo estoy pasando lo mío hay que, educar, hay que entonces pero cuando tema. ya la mujer es autodidacta en, en, en, en el sentido de, de costearse todo todo de autónoma de, independiente eh, la mujer es la que es la que puede decidir cuando entre cuando entregar la parte del cuerpo y ese tipo de cosas porque es que cuando cuando ya una chamaquita está con esa presión al hombro tú tienes que darme para esto, entonces ya el hombre está dando, pero el hombre se está motivando ya. No, yo voy para allá, ¿cuándo es No, y también tú sabes, yo quería destacar la otra cara, como mencionaban eso, usted tiene que saber con quién usted está. Conocer desde el día uno, eso no es que te conocí a ya tú y yo, de aquí para allá, tú, cono tú de mí, y te lo doy y todo, ¿no? Usted sí. tiene que saber con quién usted está. Desde la primera señal, usted lo corta y de una vez. No me digan, ah, no, que yo, uno nunca termina de conocer a una persona, pues cinco 5, 6, 7 años, uno nunca termina de conocer a una persona. Tenemos ready, la nota de voz. Es, tenemos ready, la nota de voz. Vamos a escuchar ahí un pedacito de ella, porque es extensa, pero sí. vamos a colocar un poco aquí en el programa. Vamos a ver. Claro, fue lo mismo que yo le dije a ella. Cuando yo fui para allá, yo no fui en, fon, en son de hacerle nada a ella. Yo incluso entré sin la pistola y sin nada. Yo entré sin nada. Yo entré a hablar fue con ellos y yo le dije dime la verdad a ver. que no, que soy un muchacho del voleibol. Yo le digo así a todo el mundo del voleibol, bebé, y que es yo que, que qué, que sé yo cuánto. ¿no? Se Eso es lo que me da pique. todavía, todavía, todavía. Está diciendo ella y que no, que ya no estaba pegando cuernos. Y yo, por ese descaro. Es que no quiero dar mi brazo a torcer y no le voy a dar nada, no le voy a devolver nada. Yo no tengo que devolverle nada a ella. Que se cuide, que haga lo que ella quiera. Y no, no de que, que yo estoy de que dolido, dolido, que por amor y cosas. Porque como te dije ayer a ti, yo prefiero morirme que volver con ella. Ella sacó el dinero. El dinero lo sacó, 30 mil pesos sacó. Diablo, pero... Ella lo que está perdida ahora, al día está perdida. Ella ya, ya, ya me dijo, ya dije que, que, que a mí que le devuelva todo. Si yo le devuelvo todo, dije que, que ya, que ya va a hacer eso así. Así que no, deja eso así, no te preocupes. Óyeme, que yo lo voy a resolver tú sabes que, que me está matando más a mí que, que todo eso que me está consumiendo por dentro es que ustedes tenían la razón y mami tenía la razón eso mira, eso me, me está consumiendo de una manera porque yo puse la mano en el fuego por ella o quizás tal vez en el momento que yo la puse en el fuego, ella estaba para mí, quizás no, así era. Y después la gente cambia con el cose, con el camino. Pero al final del día terminó siendo todo lo que mami dijo que iba a ser Y lo que ustedes también pensaban que iba a hacer. Y yo fui de maricón. Ahí está parte, porque es muy larga, tiene seis y pico minutos, y, y en televisión... No rinde mucho el tiempo. Pero estará completo en el Sí, el portal Telenor estará completo ahí para que usted lo escuche bien. Al escuchar este joven, es una frustración totalmente que él tiene porque él. obsesión. obsesionado, no tiene otro norte. Eh, eh, me parece que fue a una hermana que le mandó esto. Uh -huh, una hermana. Entonces, usted como familia debe. Aconsejar. Aconsejar. Seguro lo aconsejaron, pero él está, que lo que a mí me mata en la forma de hablar se ve que, que lo sí, que porque quiere... primero dice no, porque yo quiero ya soltar eso después no, porque sin ella se vuelve una cosa que ya eso es. No, quieren, eso. no pueden vivir sin ella. Sin no, el... ¿No? Sí. se enamoran por el montón, sí, no como persona. dicen. Sí, sí. Sienten que su vida no puede seguir. Si no Una aura, quédame ella, que está. No, sí. Entonces, su cabeza. La, la gente tiene que tener más, más, tienen que ir a psicólogo, los psicólogos. Tanto son los hombres, hombres los como las mujeres. Eh. Sí, porque, porque... Porque pasen los dos casos. Los psicólogos no, no es de loco. No.